Tiene un año, un mes de haberse ido y es fallecido. Ahora que falleció él allá, lo mataron, digamos. Los mexicanos no dieron resultado de él. Lo pedimos que lo trajeran y nada. Lo pedimos que tenían ceniza, pero que viniera solo él. No, iban a quemar cuatro para mandar la ceniza, porque quería eso yo. Le pagó tres mil, eh, tres mil dólares para que lo llevara hasta el otro lado. El leo le puso el camino ahí cerquita. Dijo, y en toda la entrada de aquí de México, en el primero de la ciudad, ahí lo dejó. Le dice, pasame los reales, le dice que voy a sacar unos papeles. Y se perdió. A los días estaba aquí ya, en su casa. El, y el otro allá solito, ¿sabes? buscando cómo pasar. Después ya salió que él estaba fallecido. Y yo, tranquilo, se comió los reales el hombre. Y los dos solo para que lo mataran. Sí". Lo agarra otro y ahí sin reales ya que, a que creo, él creó, él dijo que los buscó al pobre chaval. Otro muchacho que iba con él, también estaba muerto, eran salvadoreños. Al los salvadoreño lo fueron a traer aquellos, lo mandó a México a dejarlo, solo el día aquí no pudo mandarlo. La ayuda bueno. que pedimos no, no, no hubo, todos cerraron las puertas. Un, un diputado, no sé qué, uno que está en la iglesia que le ayuda a la gente. También le dijimos de eso. Dijo que no podía, que lo iba a atender hasta paso mañana. Paso mañana los atiendo. ¿eh? Ahorita estoy ocupado. A los tres días volvieron a llegar, dijo que no estaba. Así que lo negó ¿eh? ¿Para qué va a punto? Me están yendo. Digo, la verga, ya lo conozco quién es. El pasador de vida también. ¿eh? ¿Mm? Pues así se quedó. Fue a Managua, la misma cosa le dieron. Que no podían hacer eso. Vamos a ver cómo hacemos. Viene el canal 2 aquí, el 4, la misma cosa. Y ahí los datos, aquí eh, iba a hablar con el gobierno. que A nada. por los corrí. Demasiado. va a hablar bien a preguntar. Es duro esto. Pasar ese momento. Sin poder ir a... Ahí es pues aquí está mi hijo. Pero no, ¿qué va a hacer?